Hola, hola. ¿Cómo están? Un Gusto saludarlos nuevamente. Eh, vamos hoy día a hablar de un tema importante, te voy a enseñar algo súper súper importante para tu negocio cualquiera que tengas. Vamos a hablar de Builderall. Builderall es una, es una suite de herramientas que te brinda todo en uno para lo que es marketing digital y hoy día te voy a enseñar a manejar el chatbot de Builderall. Well, Okay, vamos a aprender a manejar, vienes acá, estás en la oficina, en el back office de, de Builderall y Lo que vas a hacer es irte a la parte de eh, redes sociales y promoción Vas a escoger acá, tienes diferentes herramientas pero lo que vamos a utilizar hoy día es el chatbot okay? Chatbot para Facebook, para Messenger de Facebook Tienes acá también un chatbot para Instagram, un chatbot para Telegram Y tienes opción de compartir otras cosas okay? Bueno, vamos a entrar al chatbot de Messenger te voy a enseñar cómo funciona este chatbot. Es súper intuitivo, súper fácil de usar, mucho más fácil que otros este, bots que pueden haber por ahí, también gratuitos o de pago. Pero acá encuentras todo, todo, todo y lo que no te da los chatbots también de forma gratuita. ¿Qué es un chatbot? Un chatbot es una aplicación que te va a ayudar a contestar tus publicaciones que tú hagas en el Facebook. Si tú pones una publicación en el Facebook y pagas, va a llegar a cientos de personas y no puedes estar tú contestando manualmente a todas esas personas. Entonces de eso se va a encargar tu chatbot. Mira. Tienes diferentes opciones acá. Vamos primero a ver eh, las páginas. Lo que vas a hacer acá cuando estés en páginas, vas a hacer agregar tus páginas. Como ves tú, yo acá tengo cinco páginas que he agregado. Puedes agregar todas las páginas que quieras. Una vez que tú ves tus páginas y quieres, eh, lo que vas a hacer es acá ver el post. ¿Qué post quiero este, promocionar? Que, que mi bot les conteste. Por ejemplo, voy a elegir este de acá. ¿no? Este post. ¿Y qué es lo que le voy a decir acá a mi chatbot? ¿ves? Voy a elegir... Mmm, por ejemplo, no ese, ese anuncio decía que si quieres renunciar a tu trabajo ya tienes un plan B. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Acá es el mensaje que le va a llegar a su Messenger una vez que las personas comenten esa publicación. Si las personas comentan esa publicación, mi bot les va a decir esto. Hola, copias la parte de arriba porque esto es la eh, el, lo que va a tomar el nombre de la persona, que, el código que va a tomar el nombre de la persona que te comenta, First Name. Va a tomar, por ejemplo, si la persona se llama Juan, María, José, no sé, lo va a tomar su nombre y le va a decir: Hola, gracias por contactarme. Por contactarme. Soy el asistente virtual de Susi. Te voy a enviar, enviar el libro o, o un video para que te informes. Te voy a enviar un video para informarte ya esto es tema de que tú ya eh, crees lo, lo que tú quieras decirle no pero en sí principalmente es lo que el bot les va a contestar a las personas que comenten tu publicación si tú quieres ponerle una regla eh, lo puedes poner acá por ejemplo hay personas que no tú, hay publicaciones que tú puedes poner comenta info y te envío la información tú puedes poner eso eh, si pongo esto voy a ponerse no comenta info y te envío la información y a todas las personas que pongan info info info se les va a enviar esta información pero si no quieres poner esto, simplemente quieres que le conteste a todas las personas que comenten, simplemente le quitas eso de ahí. Acá en delay es cuando tú quieres que la persona comentó y cuánto tiempo quieres que espere tu bot para contestarla o enviarle el messenger. Si tú le pones no, simplemente contestan, ellos comentan tu publicación y en automático se les envía el messenger la primera respuesta. De lo contrario puedes poner que espere un minuto, cinco minutos o lo no sea a mí me gusta que sean automáticos porque las personas están ahí, wow, se, sin, antes de que se distraigan llegó un mensaje a su messenger, ¿ok? Y si quieres puedes arreglar, agregar más reglas que contesten otras cosas o poner lo que, lo que gustes. Acá puedes seleccionar si también quieres que le conteste a segundo nivel, que quiere decir que alguien comentó y hay otro por ahí que en, en lugar de comentar puso responder y también comentó. También tu bot le va a contestar a esas personas y si quieres que solamente responda una sola vez y nada más, ¿ok? ok Luego que has hecho esto, le das guardar y ya cada persona que conteste, que comente tu, tu publicación, simplemente el robot les va a contestar esto. Entonces todos ya tienes mapeado que a todo el que comente tu publicación, simplemente tu robot se va a encargar de contestarles. Página de suscriptores, acá es donde tú vas a poder ver todas las personas que te han comentado y que se han suscrito a tu lista. ¿ok? El grupo de usuarios es... Tú vas a poder crear grupos para que luego sepas quiénes son. Por ejemplo, yo he puesto acá Facebook Ads Prospectos, ¿no? A todas las personas las voy a ir poniendo en ese grupo para que luego si yo quiero mandarles un email automático a todas esas personas o un, mes un mensaje por Messenger automático, voy a seleccionar el grupo y a todas esas personas se las voy a enviar. Ok, entonces mira, por aquí tengo, puedes seleccionarlas, ¿no? Por ejemplo, yo creo un anuncio como para, dirigido hacia mamás, ama de casas, puedo crear una publicación dirigida a estudiantes, una publicación dirigida a, a, no sé, a empresarios. Entonces, yo los voy a seleccionar acá por grupos, porque luego el seguimiento que les voy a dar va a ser diferente a cada grupo de estas personas. Entonces, por eso yo los voy agru agrupando acá, ¿ok? En herramientas de promoción vas a poder crear landing page y publicaciones y otras que vas a poder utilizar para tu eh, Facebook, para hacer tus promociones en Facebook. Acá, por ejemplo, yo creé una landing page, que es esta, ¿no? Me dice, este, o un anuncio, mejor dicho así, ¿no? Un anuncio donde yo les estoy enviando esta información a mi Facebook. Las personas que le den eh, ir a mi Messenger simplemente van a ir a hablarme hacia el Messenger. O sea, yo puedo crear una página y la persona se ve y este es el link que voy a utilizar. Y, y bueno la persona lo va lo va a ver si yo tengo una página web puedo utilizar ese link y, y coloco no y bueno es un poco un poco complejo quizás no me entiendas un, mucho pero ya en un momento voy a hacer un video específico para que entiendas un poco más de esto ahorita lo que tienes que entender más que eso bueno publicaciones esta partecita es, es hay que pedirle permiso a Facebook para poderlo utilizar, ya que Facebook últimamente se está poniendo muy, muy, muy tedioso. Ya no nos permite publicar eh, contenido, por ejemplo, que tú menciones trabajos desde casa, eh, multinivel, eh, negocio desde casa, eh, gana dinero fácil, na, nada de esas cosas, emprendimientos, esas cosas ya no te permite Facebook. Cuida mucho su, su público y sobre todo cuida mucho que tú no, no utilices sus servicios sin pagar. Lo que quieren ellos es que tú pagues para utilizar su servicio. Ok, en flujos, y acá está la parte súper interesante que te quiero mostrar. En flujos es algo que tú vas a crear para que las personas, para que tu robot interactúe en modo de conversación con las personas que entran a, a, a interactuar en tu, en tu publicación. Ok, mira, ¿cómo se hace un flujo? Acá te voy a mostrar uno que yo ya tengo creado para que más o menos tengas una idea. Ok, mira. Este es un flujo que yo ya estoy creando Como te mencioné, no sé si te mencioné Pero yo estoy utilizando esta aplicación muy recientemente No tengo mucho tiempo Entonces este me está sirviendo mucho Mira, he creado recientemente un flujo ¿En qué consiste este flujo? Eh, cuando tú eres nuevo te va a aparecer solamente pa un paso acá Con otro nombre incluso, no va a decir paso 1 Entonces tú, ¿qué vas a hacer? Vas a editar y vas a ponerle el nombre Yo en este caso le puse paso 1 Y dentro del paso 1 tengo todo esto de acá para poder crear Mira Tú tienes en la parte de acá qué es lo que quieres hacer en el paso 1. Simplemente crear texto. Quieres crear un texto con botón, un texto con imagen y botón. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo he elegido un texto con, con botón. ¿Qué quiere decir que acá? Le voy a decir a las personas, ¿no? Le digo, mira, hola Juan, María, Michael, no sé lo que sea, con el cual sea el nombre de la persona. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Soy el asistente virtual de Susy Chapa. Y le pregunto, ¿no? Dispones, dispones de cuatro minutos Dispones de 4 minutos para ver un video informativo Y le doy la opción de dos botones a la persona Si la persona me pone, me presiona el botón sí, envíame el video Me puede presionar no, ahora no Si la persona me pone por ahora no le voy a mandar a otro paso donde le voy a decir, ok, listo, me puedes indicar la hora en la que te puedo enviar el video para que puedas así informarte de esta oportunidad. Pero la mayoría, si te comentaron en tu publicación, obviamente van a poner, sí, envíame el video, ok. Y si me ponen, sí, envíame el video, yo les voy a enviar, mira, acá en la configuración dice, vaya, que vaya al paso, que vaya a otro paso. Yo les puedo enviar a cualquier sitio, mira, puedo enviarles a una página web por enviarles a llamarme por teléfono eh, Que vaya al, a otro paso más que he creado Que comience otro flujo diferente O que se vaya a suscribir a algún lugar O que cancele la suscripción ¿okay? Entonces yo acá he elegido que se vaya a otro paso más que yo he creado El paso 2 eh, Este es el nombre, lo que aparece el texto en el botón y, ¿no? y acá he mencionado a dónde quiero que se vaya Si la persona va al paso, a qué paso ¿okay? Le doy guardar y entonces, si la persona le da clic en sí, enviarme, envíame el video, le voy a enviar a este paso. En este paso, cuando esa persona pone sí, envíame el video, le va a aparecer este mensaje. Genial, este María, acá tienes el link para ver el video. Y le mando el link del video que yo ya tengo grabado en YouTube, se lo envío. Y le digo, si te gustó la información y quieres saber más, dale clic en el botón de abajo para enviarte un segundo video. Que te hará comprender cómo en dos sencillos pasos puedes crear un negocio exitoso. ¿Okay? Y la persona le va a poner acá, me va a decir, sí, quiero saber más. Y le voy a poner, si la persona le da clic, sí, quiero saber más, simplemente igual que en el anterior, le voy a mandar que se vaya al paso número 3. ¿okay? Entonces va a ir al paso número 3. En el paso número 3 que tengo, le digo, excelente María, te felicito, veo que eres una persona abierta a las nuevas oportunidades. Acá tienes un segundo video para ver los dos sencillos pasos del éxito y le voy a mandar un segundo video. Que también ya tengo grabado en YouTube y simplemente le voy a mandar el link. Y después le dice, haz clic en el botón de abajo si quieres formar parte de mi equipo de emprendedores y que yo personalmente te guíe en el en tu crecimiento. Ok, entonces le va a contestar esto y la persona pues va a decir sí, yo quiero formar parte del equipo y me va a poner, voy a poner un botón más abajo que dice quiero formar parte. Y qué va a pasar cuando la persona ponga quiero formar parte, que yo acá ya no lo estoy enviando a otro paso, simplemente le estoy enviando al link de mi WhatsApp. Acá lo que he puesto es el link de mi WhatsApp para que la persona dé clic y sin automáticamente se vaya a mi WhatsApp y me converse ahí personalmente. Okay, pero ¿Qué ha sucedido acá? Ha sucedido que las personas han entrado a interactuar con tu aplicación y el robot les ha ido comentando, les ha ido mandando videos, ha ido interactuando con ellos. Y en el paso 3, pues, las personas que le den clic solamente son personas que ya están sumamente interesadas en tu negocio, en tu, en tu producto o en tu servicio. Okay? Simplemente son personas que ya se van a tu, a tu Facebook, pero ¿qué hizo el robot? Ya interactuó con ellos, ya filtró y ya te envió solamente las personas interesadas. Van a haber muchas personas que quizás vean hasta este paso 3 y no, y no actúen en ese momento. No tomen acción en ese momento y simplemente lo van a dejar pasar. A esas personas les vamos a seguir haciendo un... Les vamos a así. Valga la redundancia, les vamos a hacer un seguimiento, ¿ok? Entonces, mira, las personas que no tomaron la decisión hasta acá, yo eh, al día siguiente les voy a mandar, eh, ya pasaron por todo esto, al día siguiente les voy a mandar otro mensaje. ¿Te acuerdas los grupos que creamos? Ya, a cierto grupo, mándale este mensaje, es la orden que le voy a dar, ¿no? Mira, a este grupo quiero que le mandes historia de éxito, lo he puesto acá, ¿no? Le vas a mandar, quiero contarte cómo con Eduardo Smith con un solo... Con un solo sueño y grandes metas logró el éxito. Apalancándose de esta excelente oportunidad de negocio. Mira el video de Mototaxista Millonario. Y le pongo el link del video de esta persona, la historia de éxito de esta persona. Ok. Eso es ya como una especie de seguimiento. Si la persona aún ahí si, eh, o ahí decide sí, bueno, este negocio está bueno, quiero entrar a trabajar con él, le he puesto un botón que dice un unirme a tu equipo. Y cuando le da clic en ese botón, simplemente también va a ir a mi WhatsApp. El siguiente video, si aún no ha tomado acción y sigue dudoso, al siguiente día le voy a mandar otro video, otro, otro mensaje automático más. Todo esto quiero que entiendas que el robot lo hace en automático. Tú no tienes que hacer nada más. Solamente más que una vez configurar tu robot y ya todo esto va a empezar a funcionar en automático. El siguiente video va a decir, hola Juan. Con un breve video quiero que sepas más de mí, quién soy y qué he logrado en el Nervo Marketing que es el negocio del siglo XXI y la mejor profesión del momento. Y le voy a mandar el link acá del video que es mi historia que yo he creado para que esa persona lo vea. Y así tú puedes seguir, seguir, seguir haciéndole seguimiento. Mientras la persona no se baja de tu, de tu lista de suscriptores, puedes seguir enviándole mensajes como haciéndole una especie de seguimiento. Lo que no puedes hacer es, por ejemplo, en estos mensajes, enviarle algún tipo de promoción o hablar de multinivel o hablar de todo eso. Un, no multinivel, sino no, no hablar de este eh, promociones. Por ejemplo, acá quizás Facebook me lo rechace por el hecho de haber utilizado la palabra network marketing. Pero, ¿qué es lo que he logrado? En mí, eh, este emprendimiento puedo ponerle, ¿no? Este emprendimiento. Te digo que Facebook está bastante tedioso con el tema de los de lo que estamos, para qué estás utilizando su messenger y todo lo demás. Entonces, en lugar de utilizar MLM o este multinivel, lo que puedes poner, ¿quién soy? y ¿Qué he logrado en, en este emprendimiento que es el negocio del siglo XXI y la mejor profesión del siglo XX? ¿Ok? Entonces, le, la persona nuevamente acá, si yo le pongo así, nuevamente acá lo voy a configurar una url y que vaya pues a mí al link de mi acá tenemos el link de mi whatsapp ok en cada botón que yo creo de un nuevo mensaje de, para hacerle el seguimiento siempre le voy a pegar acá darle la opción de que se vaya a mi whatsapp ok de que luego si la persona toma la decisión eh, yo le voy a poner acá quiero unirme quiero unirme, entonces la persona va a dar clic en quiero unirme y simplemente me va a mandar un mensaje configurado ya a mi WhatsApp. Y bueno, bueno eso es el robot el automit, el, los flujos que se pueden crear en, en WhatsApp, en perdón, en Facebook, en Messenger, y tú puedes utilizarlo de gran manera y te vas a ahorrar muchísimo trabajo, ya que no vas a ser tú personalmente quien hable con las personas, vas a hablar ya con las personas que están netamente ya interesadas en tu negocio, en tu producto, en tu servicio, y es una forma muy útil de utilizar las redes sociales. Luego de haber creado los flujos, ya por acá puedes automatizarlos. Eh, cómo quieres que funcione tu flujo y todo eso, ¿no? Ya si tú quieres mayor detalle... De cómo funciona esto, ponte en contacto conmigo. Yo te voy a explicar algo más que necesites saber. Si quieres comprar también esta aplicación que yo la estoy utilizando hace muchos pocos días, te voy a dejar el link al pie de este video para que tú también contrates el servicio de Wilder. Es una aplicación súper, súper eficiente. Yo en lo que va de estos días voy a seguir publicando videos del resto de, este, de soluciones que tiene su suite de herramientas. Vas a ver por ahí, tiene un automatizador de correos para que tú puedas mandar emails en automático. Tiene una herramienta para poder hacer tus diseños de imágenes, post, eh, tienes un creador de videos animados, eh, tienes un autorrespondedor de Instagram, un autorrespondedor de, de Telegram, tienes muchas herramientas. En lo que va de estos días voy a ir creando más videos para que vayas conociendo más esta herramienta, vas a poder crear muchas, muchas cosas. Ok, te mando un abrazo, muchísimos éxitos y gracias por estar en este, por haber permanecido hasta el final de este video. No te olvides eh, darle la campanita, suscribirte si te gusta este video y al pie de este video, recuerda que voy a dejarte el link para que puedas también contratar el servicio de Wildrow. Ok, hasta luego, chao, gracias.